Buenos días para todos. Bienvenidos a la entrevista con Ayeli. Y mire, el día de hoy vamos a tratar este tema que, bueno, pues ha causado revuelo en muchas personas porque no quieren ir al ortodoncista, no quieren ir a la clínica dental. Y este tema precisamente se trata de esto. Y estamos hablando sobre los tratamientos dentales, pero vamos a ver la siguiente cápsula. A los diferentes procedimientos realizados por un profesional de la salud dental se les denomina como tratamientos dentales y existen muchos de ellos. Los más populares son blanqueamiento dental. Las carillas dentales, los implantes dentales, la ortodoncia, prótesis dentales y las cirugías orales, entre otras más. Los precios de estos tratamientos varían entre las clínicas dentales. Si deseas tener una sonrisa sana, debes considerar que necesitas una valoración médica antes de realizar cualquier tipo de tratamiento. Para CiberTV, Nayeli Peña. Bueno, y después de escuchar esta cápsula informativa acerca de los tratamientos dentales, queremos darle la bienvenida aquí al dentista. José Juan Longoria, bienvenido. ¿Qué tal? Me gusta. Mucho gusto en ello. Bueno, pues queremos hablar acerca de esto específicamente. ¿Cuáles son los tratamientos de mayor popularidad en los mexicanos? Bueno, normalmente los mexicanos siempre acudimos al dentista ya sea por estética o por dolor. ¿Verdad? Así okay. que eh, generalmente vienen buscando lo que es un blanqueamiento, eh, alguna ortodoncia para enderezar sus dientes, eh, carillas también. Y alguno que otro por endodoncia o extracciones, que son los que ya llegan con dolor, ¿verdad? Ahora, queremos también saber acerca de a partir de qué edad, por ejemplo, los niños que presentan, pues ya la caída de los eh, dientes que son de leche, como les dicen, ¿a partir de qué edad se pueden hacer la ortodoncia? La ortodoncia ya definitiva eh, se recomienda normalmente en niños que son entre 10 y 3 años de edad para aprovechar el famoso pico de crecimiento o espirón, como lo conocemos todos, ¿verdad? Eh, Aquí se, pone, se ponen diferentes aparatos para evitar algunas complicaciones, más que nada eh, ya sean quirúrgicas muchas veces y en esa etapa la ortodoncia avanza muy, muy rápido. Doctor, hay una duda en lo personal que la verdad es que yo no sé cuánto dura aproximadamente la ortodoncia, depende de cada persona y cada paciente, ¿no? Uh -huh. Pero ¿Por qué por ejemplo vemos a un amigo, un compañero que tiene frenos brackets y pasan los años y continúa con los mismos? ¿no? ¿Por qué se debe a esto? ¿Cuánto es la duración? Generalmente te digo hay dos factores eh, que es una la edad del paciente la calidad de los tratamientos y que efectivamente pues acuden al dentista ¿verdad? porque mucha gente que va al inicio se desaparece dos tres meses y luego va y luego dos tres cuatro meses y luego va esos pacientes que no son tan recurrentes a su, a su tratamiento son tratamiento que duran mucho más tiempo pero un tratamiento promedio generalmente eh, cuando no hay extracciones es de un año un año y medio aproximadamente okay. y eh, cuando hay extracciones generalmente se alarga a dos a tres años verdad no, y claro que ahí deben de tener un cuidado específico, por ejemplo, en dieta o algo, para no dañar los aparatos. Sí, claro que sí, eso siempre se les dice al principio. Una vez haciendo la instalación, se le indica tanto cómo es el cepillado de los dientes, el uso de enjuague, el uso de los cepillos interdentales, la dieta, que no pueden comer pues, cosas duras, manzanas y cosas así que a todos nos gusta, el Las lote, tostadas. Las tostadas, adiós, las papitas, adiós, digo, ahí, ahí es, es mucho eso. Y... Pues normalmente es eso, ¿verdad? Porque también cuando no se pillan muy bien los dientes, aparece lo que es la famosa placa dental sobre los brackets y pegan lo que es el alambre con el braquetito y el movimiento es más lento o de tiro no se mueven, ¿verdad? y queremos también pues saber un aproximado más o menos en cuánto varían los precios hay unas clínicas dentales que mm. pues obviamente ofrecen unos y hay otros que ya varían verdad a qué se debe esto eh, muchas veces es una por la zona en la que estás obviamente vas a comprar la zona donde vas okay. el prestigio a dónde vas eh, dos la calidad de los materiales que usen en esa clínica dental y la preparación del doctor también tiene mucho que ver ahí. También hay algunas dudas, por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿ellas se pueden realizar alguna cirugía, ya sea molar o también algún tratamiento dental? Ok, aquí es muy importante decir que depende de la urgencia del tratamiento, ¿verdad? Muchas veces es en el segundo trimestre del embarazo, cuando es el primero y el tercero no se recomienda mucho, más que nada por los medicamentos y... porque pueden recetarle algún antibiótico ¿no? para evitar sí. bacterias Digo, Y te digo, generalmente es en el segundo trimestre cuando se recomienda en el primero y segundo no porque en el primero es cuando estás formando y en el último es cuando está terminando de formar pero en el intermedio no hay ningún problema los medicamentos que se dan es, eh, son especiales para que no traspasen lo que es la barrera presentaria la anestesia que usamos también es especial para esto mismo eh, que es la lidocaína, eh, la moxicilina que también eh, traspasa la barrera pero no afecta tanto como otros antibióticos. ¿verdad? Ahora, de todos estos tratamientos que ya nos mencionó que son los más populares en los mexicanos, ¿cuánto es más o menos la duración? Porque uno se confía malamente, ¿no? Va sí. al dentista y dice, bueno, pues ya me hizo la limpieza, ya en unos dos años aproximadamente <risa> vuelven a ir uh -huh. o hasta que no les dé una muela. ¿Cuánto es la duración aproximada o con cuánta regularidad deben ir al dentista? Okay. La limpieza se recomienda cada cinco, seis o siete meses dependiendo de okay. la higiene del paciente. O sea, ¿verdad? pueden ser hasta dos veces al año. Dos veces al año está súper bien. Digo, okay. pues es mejor que no se nada, ¿verdad? Ahora, en las clínicas dentales, ¿cuáles son los cuidados que han llevado también para la protección contra el COVID-19? ¿Es seguro ir a, al dentista? En eh, muchos lugares sí, ¿verdad? Y lamentablemente en otros no tanto. Ahí, pues obviamente al llegar tienes que ver que tengan lo básico, ¿verdad? Claro. Que todos sus encurebocas que tengan su gel a la mano, uh -huh. que tengan su Lysol, ¿verdad? Eh, claro. Desinfectando de vez en cuando lo que es la sala de estar también y que no esté mucha gente a la hora de tu cita, ¿verdad? eso es muy importante, llegando tú y que cumplan esos requisitos, es totalmente seguro llegar, ya que los instrumentos siempre se han esterilizado, las barreras de protección siempre se han utilizado, y hay enfermedades peores que esta, y el ceguera, la hepatitis, que desde hace mucho no estamos cuidando de esto mismo, y son los mismos cuidados para esta nueva enfermedad. ¿verdad? Muchas gracias, nosotros nos vemos en otro día, también aquí en la entrevista con Ayeli, que pase muy buenos días.